Eh, ya vamos entrando, hemos visto el tema de la inflación desde un punto de vista más bien económico, monetario. La idea es que hoy veamos un tema un poco más jurídico y político que tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos en sus actos como para vincular la responsabilidad de los gobiernos por la emisión eh, espuria de dinero para luego poder discutir en la última reunión fundamentalmente la, el aspecto jurídico penal, ¿no? la, la idea de la inflación como delito. ¿No? Un poco para resumir todo lo que hemos dicho en las primeras clases, las primeras charlas, eh, podemos concluir un poco después de todo lo que hablamos, que precisamente la inflación es el incremento de la cantidad de dinero. Creo que no hay dudas al respecto, hola. Eh, no hay dudas al respecto. Eh, lo que se infla es la cantidad de dinero y que los precios suban es una consecuencia de la desvalorización del dinero por la pérdida del valor adquisitivo como consecuencia del, incremen del incremento de su cantidad. De modo que yo sé que muchos economistas se van a enojar conmigo, pero es decir todos tenemos los, los problemas de la especialización, los abogados somos los que más, más problemas hemos ocasionado, pero digo pareciera claro en, en una visión del, del problema de la inflación como fenómeno monetario de cantidad de moneda, que todo lo que normalmente discuten los economistas permanentemente y se enfrascan en grandes discusiones, por ejemplo, sobre la velocidad con que circula la moneda, o la tasa de interés bancaria, si sube o baja, o eh, si escasea el petróleo y esto va a generar inflación, o si la pandemia generó inflación, en realidad son discusiones que no tienen mucho sentido desde el punto de vista de la inflación. Porque son discusiones sobre incremento de precios, de algunos precios. Y yo creo que, nuevamente, uno de los grandes distractivos que han tenido los economistas cuando tratan el problema de la inflación, es tratarlo como aumento de precios. Entonces, cuando ustedes parten del análisis, de tratar de entender por qué los precios aumentaron, y a eso lo llaman inflación empiezan a encontrar un montón de temas que distraen el verdadero problema que es el incremento de la cantidad de dinero por parte de quien tiene en estos tiempos el monopolio del dinero que es el Estado. Digo, problemas de circulación de dinero o problemas de tasa de interés se resuelven en el mediano o largo plazo por el propio mercado, si se lo deja libremente. Normalmente cuando los gobiernos intentan resolver los problemas interfiriendo en estas cuestiones para tratar de artificialmente subir o bajar la tasa, ponerle un precio máximo al petróleo eh, o lo que fuere, con la excusa de que de ese modo se están dictando medidas antiinflacionarias, en realidad están generando más problemas, el mercado a la larga se resuelve solo, en tanto no aumenten la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero no aumenta, el mercado se va a encargar, a partir de las señales que el propio mercado genera, de nivelar la cuestión. Con lo cual, lo que queda es concentrarse en el verdadero problema de la inflación, que es el incremento de la cantidad de dinero, y en el único culpable de esto, que es el funcionario del gobierno que tiene poder en, una situación, en un sistema de dinero estatal monopólico para incrementar la cantidad de dinero. Uno podría discutir, bueno, cómo evitamos la inflación o cómo la eliminamos cuando ya existe. ¿No? Una gran discusión. A la luz de todo lo que hemos estado discutiendo en estas clases, uno podría encontrar ciertos puntos como política antiinflacionaria, si lo quieren llamar de esa manera, o ciertas cuestiones que permiten ayudar o bien a que la, la inflación no, no, no se produzca, o bien a tratar de limitarla o eliminarla si ya se produjo. El punto más importante en esta discusión para todos nuestros países es limitar el gasto público. Porque, como vimos la otra vez, uno de los motivos fundamentales por los cuales los gobiernos emiten es para financiar sus propios déficits. Si los presupuestos no fueran deficitarios, si el gobierno no gastara de más, no necesitaría recurrir a la emisión de dinero, eh, por lo menos con ese fundamento que es uno de los principales, que es para cubrir el, el gasto. Desgraciadamente, tenemos presupuestos deficitarios, hay un principio de justificación a los gobiernos para que sus presupuestos sean deficitarios. Debería ser un crimen que el presupuesto, eso ya da para el próximo libro, ¿no? ¿Cómo meter presos a los diputados y senadores que aprueban presupuestos deficitarios? Pero lejos de ser un crimen está, eh, digamos, políticamente aceptado que los presupuestos tengan déficit y que después veremos de qué manera cubrimos el déficit, ya sea con nuevos impuestos, ya sea con una especie de fe mística en que el gobierno va a gastar un poco menos de lo que el presupuesto prevé, endeudándonos con pedido de préstamos al exterior o emitiendo dinero. Eh, una vez que nos gastamos a lo largo de los años todas las demás formas de cubrir el presupuesto, a muchos países les queda solamente emitir. Y entonces cuando no tienen un organismo que le ponga freno a la emisión monetaria, para los gobiernos es muy cómodo por todo lo que vimos recurrir a la emisión. Los efectos de la emisión monetaria no son inmediatos. Yo emito hoy, pero los precios no van a subir hoy, van a subir más adelante y van a subir en forma distorsionada, de modo que yo siempre le voy a poder encontrar otro culpable. El comerciante, el banquero, el especulador... O con un poco de suerte le va a explotar al gobierno próximo y yo voy a pasar a la historia como que no tuve inflación, pero el nuevo gobierno es tan desastroso que está generando inflación apenas ingresa al gobierno. Eh, de modo que la limitación al presupuesto, y la limitación supone dos cosas, ¿no? Eh, limitación en cuanto a que el presupuesto sea equilibrado, o sea que los recursos... ...normales de recaudación alcancen para los gastos que se piensan hacer. Y por otro lado, que el presupuesto en la medida de lo posible sea bajo. Esto es que se gaste poco. Es gastar poco y gastar lo que se recauda. Las dos cosas son importantes porque obviamente uno puede eh, gastar más... ...y recaudar más si sube los impuestos. Pero esto tiene un efecto sobre la gente y sobre el proceso económico que, que, que no es bueno. O sea, no, no, el gobierno debería, los gastos del gobierno deberían ser excepcionales y no simplemente lo que al Congreso se le ocurra que tiene que gastar. Y además existen limitaciones que el propio mercado establece, no recuerdan la curva del AFER, no pueden aumentar los impuestos indefinidamente y llega un punto donde ya los gobernantes, por más que intenten aumentar los impuestos, van a perder recaudación por este, la propia reacción del mercado. Quitarle al gobierno el manejo de la moneda, otra de las cuestiones que hablamos, que donde Guatemala tiene una excelente cláusula en la Constitución, salvo el párrafo final que le da la excusa para que pase lo que está pasando hoy en Guatemala. Eh, pero separar el que gasta dinero, del que emite dinero, es una regla de oro. Imagínense que es como poner al, al zorro a cargo del gallinero, si le dan al gobierno que decide cuánta plata va a gastar, encima le dan el poder para que emita dinero, en realidad lo que están haciendo es fomentar que el gobierno emita lo que quiera. Y eh, por eso es que eh, separar las funciones de gobernar y gastar por un lado y de... Decidir cuánto dinero va a haber en el mercado por el otro es una regla de oro. Los países que tienen ese tipo de limitaciones este, funcionan mucho mejor. Eh, tener una eh, autoridad monetaria independiente que regule la cantidad de dinero con criterios monetarios y no con criterios políticos. Y también unido a una clara limitación a esa autoridad monetaria para que no pueda tampoco Emite, eh, imprimir la cantidad de dinero que quiera y ahí es donde viene lo que vamos a discutir la próxima clase y última sobre qué tipo de sanciones le deberían caber a aquellos funcionarios que se extralimitan en la emisión de moneda y sobre todo cuáles deberían ser esos límites un poco hablamos la, la, la clase pasada sobre por lo menos dos criterios bastante aceptados, ¿no? uno el criterio de la limitación de un pequeño porcentaje del circulante, ¿no? la idea de, de Friedman, ¿no? 3 a 5% anualmente, que es un poco la previsión promedio de lo que se espera que pueda crecer un país como Estados Unidos que crece fuerte. Entonces digo, pongo este límite y al poner este número ya me evito cada año tener que discutir cuánto se va a poder emitir, ya tengo una regla clara a futuro, eso es lo que tiene de bueno. Lo que tiene de malo es que no siempre los países crecen y tampoco crecen a un ritmo acelerado, con lo cual puede haber desfasajes, para lo cual se puede tomar el otro criterio, que es decir, bueno, solo puedo emitir en una proporción que se adecue con el crecimiento del Producto Bruto, solo si el Producto Bruto crece, lo que significa que la cantidad de bienes y servicios de la sociedad aumentó y por lo tanto el mercado estaría demandando un poco más de dinero. Eso es lo que justificaría eventualmente un incremento en la emisión monetaria. Como vamos a ver la próxima vez, en la última sesión, mi idea es hacer un mix entre ambas, entre ambas soluciones. Y llegado a ese punto... Uh, justamente cualquier extralimitación en la autoridad monetaria a ese límite que debería estar expresa y concretamente y claramente establecido en una ley eh, constituye un delito o sea, hay una violación a la ley por parte del funcionario el código penal está lleno de normas jurídicas que imponen penas a los funcionarios que violan la ley y esta sería una causal de ...específica de violación a la ley. Eh, pero bueno, estas limitaciones a la autoridad monetaria tendrían que ser muy claras. E incluyen sanciones que son de políticas, esto es, usted no puede quedar inhibido para ser funcionario en el futuro. Administrativas, sanciones, multas, etc. Eh, sanciones de responsabilidad civil, pagar los daños y perjuicios por la acción que cometió... O penales, ir a la cárcel, eh, las vamos a ver más adelante. Luego, prohibirle al Banco Central usar reservas o emitir dinero para financiar al gobierno, lo que establece la Constitución de Guatemala, o emitir bonos o comprar los que emita el gobierno. decir Es Esto también, porque obviamente si el gobierno no puede recurrir al Banco Central para que le dé dinero, bueno, emitirá sus propios bonos y después le pedirá al Banco Central que se los compre con las reservas. Es una forma de hacer una trampa. Eh, muy común en Argentina, ¿no? El, el gobierno permanentemente está inventando bonos, y el Banco Central u otros organismos estatales re que recaudan dinero están comprando bonos estatales. Y eso tiene como única finalidad financiar el déficit del presupuesto. Y así estamos, ¿no? Sí. Sí, gracias Ricardo por eh, ponernos acá en la página 179. Me imagino que el digital, el, el digital es igual que lleva a la misma página. Sí, creo que sí. Sí, de del acuerdo, de la cita monetaria. No lo conocía porque yo no soy economista, soy filósofo, pero gracias. Y aquí viene mi pregunta al final de la cita. Eh, bueno, la página? la página 179. Estamos al lado de la inflación Es mi pregunta al este, este párrafo que nos citaste de la Junta Monetaria del artículo 133 que dice así pues como está ahí entonces mi pregunta es, acaso la legislación positivista que parece exante o sea, esto fue antes de crear eh, no, no, el Banco el 4 existía pero antes de darle el poder al Estado de decirle eh, tú tienes el poder Supremo de imprimir dinero a discreción siempre y cuando este, con estas cláusulas. El problema es que al final sí si será eso, que, que sí esa excepción de la pandemia demostró qué tan cerca podemos estar, o qué tan frágil podemos vivir con, con respecto a, a una futura inflación. Pero me llama la atención esto, porque se cita de manera ejemplar, habría. Hay ejemplos de guatemaltecos, economistas guatemaltecos, que vienen a la Argentina a decirle, mire, nosotros hemos frenado la inflación desde el punto de vista legal positivista, exante, porque antes de que esto suceda nosotros ya como el que lo no preveíamos, ¿no? Eh, es como darle cierta confiabilidad al sistema positivista exante, o sea, que se legisla antes de que suceda, ¿no? por un lado. Y según me doy cuenta, eh, en tu libro, Ricardo, en, en, en libro, no, no, no, este libro, por cierto, no es porque estés aquí presente, pero me, me ha gustado mucho, es eh, lo siguiente, eh, hay bancas centrales y la de Argentina, parece ser. <risa> y algunos países africanos. También, porque bueno, me, me quedo ahí porque tengo más comentarios para dejar. Sí, eh... Eh, bueno, sí. Gracias, sí, perdona. Ah, solo para aclarar tal vez Luis si me va corregir, pero digamos que esta norma constitucional es parte de una reforma que se hizo en 1993. Sí. Y tengo entendido que fue a instancia del grupo Ayáo, Isaac y Mercedes que se logró introducir esta, esta reforma en la constitución de 1985. Porque, digamos, anteriormente, digamos, aquí a Guatemala una inflación del 60%, oficialmente y extraoficialmente del 90%, en el último año de inicio de eso que fue el primer año de la democracia, digamos, en Guatemala. Entonces, eh, se perdió mucho para que se produjera, digamos, esa reforma y ponerle, digamos, de alguna forma un candado al Banco Central, porque sí, digamos, en el, primer, eh, en el primer ejercicio democrático acá, sí se financiaron gastos del gobierno a cuenta de elección orgánica del Banco Central. Sí, sí, sí. Sí, correcto, pero quiero añadir por, por, solo por contar, en esa misma dirección de, de, del punto 4 ha habido otra discusión intensa, no sé, y es la de si debería o no haber, debería haber reservas. Uh -huh. y, y la mayoría opina que no debería haber reservas. Uh, pero luego le está la cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con las que hay? Entonces ha habido dos grandes criterios. Uno era el de construir una gran carretera de primera que cruzara el país para gastarse ese, esas reservas en algo que pudiera contribuir efectivamente a el comercio, la industria y el transporte y todo eso. Pero el otro criterio era devolver las reservas a sus legítimos propietarios. Y entonces devolvernoslas a todos, eh, mandándonos un cheque, ¿verdad? Esta es tu parte de las reservas. Entonces ha habido esas dos caídas, No sé si debería haber otra, pero esas son las dos grandes. Bueno, una, una tercera que a veces se ha hecho en, en casos parecidos es simplemente eh, no cobrar más impuestos por un tiempo usando las reservas. Entonces nadie va a pagar impuestos por los próximos cinco años. Ahora, el tema de las reservas es un poco el tema del superávit fiscal. ¿no? Cuando salen los diarios, este mes el gobierno tuvo superávit fiscal y todo el mundo está feliz porque el Estado tuvo superávit fiscal. En realidad lo que está diciendo es que le robaron más plata a la gente de lo que hacía falta. O sea, si hay superávit fiscal es porque tienen más dinero del que necesitan gastar. Y si tienen más dinero del que necesitan gastar, siendo que el dinero de la gente no del Estado, es que le han quitado más dinero a la gente del que le debían quitar. Y uno no ve cuál es el motivo de, de risa o de orgullo o de jolgorio o o porque le quitaron más dinero. Sin embargo, hay, se ve como algo positivo el superávit fiscal. Lo mismo que las reservas. Si el, las reservas normalmente existen porque lo, el, el Banco Central termina pagando la, las consecuencias de lo, de lo que hace el gobierno. Entonces, si el gobierno se endeuda, utiliza las reservas. Si no se puede hacer eso, en realidad no tendría mucho sentido que las reservas existan. Es una discusión ahí un poco ya compleja, porque obviamente lo, los gobiernos no solo gastan dinero que se agota en el presupuesto, en el, año, en el año calendario, sino que también hacen inversiones a largo plazo. Si el gobierno tiene que construir, como decía, una carretera y la va a construir en, en 10 o 15 años, tiene que de algún modo prever cómo la va a pagar. Eh, y esto muchas veces se hace obteniendo con empréstitos, con préstamos del exterior, pero también se puede hacer con reservas si es que hay superávit. Es una discusión. Lo cierto es que lo que no debería suceder es que las reservas sean una forma de financiar los déficits de funcionamiento de los gobiernos. ¿no? Eso desde ya no debería ocurrir. Y ciertamente yo puse el, el ejemplo de Guatemala, ahí hay otros países que tienen eh, cláusulas parecidas, pero por dos motivos. Primero porque quiero mucho a Guatemala y segundo porque es un homenaje también al muso. ¿no? Eso es ciertamente tal vez... Ese 60% de, de inflación que había fue lo que haya terminado de convencer de que estaba bien poner tal vez esa cláusula, porque los políticos no suelen estar a gusto con, con limitaciones de ese tipo y, y el hecho de que Guatemala se haya aceptado poner ese candado, que los políticos hayan aceptado poner ese candado, es algo eh, bastante llama que llama la atención. ¿no? Y... Y por eso es que yo quería resaltarlo. Ahora también me da el, el, el contraejemplo ¿no? del de el último párrafo, como siempre los políticos van a andar buscando la forma de encontrarle la trampa. Yo cada vez que venía a Guatemala, antes de la pandemia, escuchaba siempre a los políticos quejándose de que con tantas maravillas que querían hacer en el país, no tenían dinero porque el Banco Central no les prestaba. Y, eh, y que era iba eso iba en contra de los pobres, porque ellos querían ayudar a los pobres. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de abrirles el candado un rato y miren cómo aprovechan para emitir, y las consecuencias las están viendo con inflación, ¿no? Sí. Oh, Solo anecdótico también un poco armando lo que hacía también, porque tuve la oportunidad de estar en un lugar que estaba en ese interés, un poco que estaba quejándose, pero estaban quejando del hombre que le habían puesto el ganado. Entonces, poco para que le quede mucho en la historia. Que sí le causó efecto porque el hombre que hizo la inclusión del 60% sí le cae como bomba. Aunque no estaba en el cuarto, pero sí era realmente los. Claro, seguro. Y solo para, para terminar de. de Cerrar el punto, tener en cuenta que las constituciones justamente son candados. Las constituciones, a diferencia de la legislación, en realidad existen para ponerle límites al gobierno. Eh, han nacido como formas de candados en general eh, y, y por eso está muy bien. Y por eso además es que eh, está bueno citar el caso de Guatemala porque ese candado está en la Constitución. En Argentina se ha discutido alguna vez, pero para ponerlo en una ley, las leyes las sancionan hoy y mañana las, las cambian, en cambio las constituciones tienden a ser más, más, más estables y, y por eso está muy bueno. ¿no? Y como último punto para, para evitar inflación y, o para combatir la que ya existe, está este tema que también vimos, sobre todo con Hayek, de garantizar la circulación y competencia de monedas, ¿no? porque esto hace que si la moneda propia, en algún momento, por y no podemos verlo porque nos escatiman la información, pero están emitiendo, bueno, el mercado se va a encargar de hacerlo notar y en la competencia de monedas la gente empezará a preferir otras monedas en lugar de la, de la propia. Eh, y esto que también explicó Hayek en la Desnacionalización del Dinero eh, es, es algo muy importante y recordemos siempre que Hayek dejaba abierta la puerta no solo a la competencia de monedas europeas estatales, sino también a la producción privada de monedas. ¿no? Eh, y esta es la frase que yo mencionaba el otro día de Friedman, que la mencionaba a memoria, pero ahora le, le busqué la, la cita que está en el libro. ¿no? En paro de inflación, eh, eh, Friedman decía, el patrón oro en el siglo XIX representaba una limitación constitucional no escrita sobre la política monetaria gubernamental. Lo mismo hacía la regla fiscal de presupuesto equilibrado, y ambas han desaparecido. Se terminó el patrón oro y se terminaron las dos reglas. Una alternativa a reemplazar estas limitaciones no escritas decretando limitaciones constitucionales escritas. Los sustitutos específicos que he favorecido son una regla fija de crecimiento del dinero para reemplazar el patrón oro y una regla que limite el gasto fiscal para reemplazar la regla del presupuesto equilibrado. ¿No? Eh, lo que proponía Friedman era Hagamos una enmienda constitucional o dos enmiendas constitucionales que pongan un límite a la emisión monetaria y un límite al presupuesto. Porque antes ese límite lo establecía el oro. No se podía gastar el oro, que no se, no se puede fabricar oro y por lo tanto eh, los gastos estaban limitados y la moneda estaba limitada. Se desapareció el patrón oro, le dimos ese poder a los gobiernos, ahora hay que ponerle límites. Y esto tiene que ver entonces con, eh, justamente, lo que quiero ver en esta sesión y la próxima, es eh, cómo se controlan los actos de gobierno. Porque acá aparecen, obviamente, los políticos que fuman debajo del agua para decirnos que no, que bueno son cuestiones de política que no se pueden andar cuestionando ni se pueden someter a, a, a los jueces porque la, la política es, es política y es, es el terreno, el área monopólica de los poderes políticos. Los jueces están para resolver contratos entre particulares y meter presos a los particulares, no a los políticos, pero los políticos deben manejarse por sus propias reglas porque están haciendo política. Entonces, ahí, esto es muy importante tener en cuenta que obviamente esto no es así, y cuando le digan, le planteen esto respecto de que no se le pueden poner límites al gobierno, tienen a un potencial funcionario corrupto del otro lado, no como interlocutor. En primer lugar, la función fundamental de los funcionarios públicos es cumplir la ley. No es buscar ningún fin particular determinado. No es ni ayudar a los pobres, ni... Este, proteger a los ciudadanos como, como la policía o, o lo que fuere, sino que su mandato es cumplir con la ley. La ley puede tener por finalidad proteger a la gente o proteger los derechos o ayudar a determinada gente, pero la ley es la que le fija el límite a la actuación del funcionario. Cuando el funcionario excede lo que la ley le permite, está violando la ley, no importa sus intenciones cuáles fueren hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es muy notable y desde hace muchísimo tiempo, eh, respecto de este punto. ¿no? Imagínense que pongámonos un momento en el tema de la seguridad ciudadana y del derecho penal. Si la función del gobierno fuera proteger a los ciudadanos del crimen, esto significaría que cada vez que alguien es robado, tendría una acción para demandar al Estado porque no cumplió con su obligación de proteger a los ciudadanos. Esto lo dijo expresamente la Corte Suprema de Estados Unidos en el siglo XIX y desde entonces hasta acá. La obligación de los, fun de los funcionarios es cumplir la ley y la ley se escribe para tratar de proteger los derechos individuales, pero no les da garantía de que van a ser efectivamente protegidos. Es una lástima si fallan en esa tarea, pero eh, no hay, uh, digamos, una garantía de que la ley los va a proteger efectivamente. Esto lo dijo en, hace 40 años en un fallo, en un caso horrible de tres mujeres que fueron violadas eh, mientras estaban en su casa. Eh, y que habían llamado insistentemente mientras el criminal estaba dentro de la casa al 911 y la policía nunca llegó. Y entonces eh, las cintas del 911, esto fue en los años 70, 80, se perdieron. Y entonces, ante la falta de evidencia, lo que dijo el juez es, es una lástima, pero no se puede hacer a, responsable al, al funcionario en la medida en que haya cumplido con la ley. Obviamente, si hubo una llamada 911 y el funcionario no la atendió por negligencia, sí es responsable, pero si no hay prueba de que haya esa llamada efectivamente haya sido recibida, eh, el Estado no puede garantizarle a cada persona resultados. Lo que puede garantizarle es que va a crear un sistema donde va a tratar de proteger lo mejor posible sus derechos. Eh, con lo cual, esto tiene dos puntas. Por un lado, el de la limitación a la responsabilidad, pero por otro lado, la limitación a las funciones. Es decir, el, goberner, el, el funcionario no puede hacer lo que quiera. No tiene eh, eh, facultades discrecionales para buscar objetivos y cumplirlos. Tiene, en, en definitiva, el que fija objetivos y establece políticas, es el Congreso cuando sanciona leyes, pero el funcionario lo que hace es cumplir con las leyes. De modo que cuando un funcionario dice eh, emitir moneda es una facultad discrecional del gobierno y no me pueden juzgar por haber emitido además, porque es simplemente una política monetaria, en realidad está faltando la verdad, porque su, uh, sus facultades no son discrecionales. Sus facultades tienen que ver con cumplir sus obligaciones legales. Eh, la ley es la fuente de autoridad. Podemos discutir qué es la ley. Cuando yo hablo de ley no estoy hablando necesariamente de legislación. ¿no? En el sistema americano el rule of law, en definitiva, lo que era era un sistema de legalidad que no necesariamente consistía en normas del parlamento, sino también en principios del common law, en jurisprudencia, y en, y en otros principios, pero que forman la legalidad a la que los funcionarios tienen que adecuar sus actos. No pueden actuar arbitrariamente. Sí. Eh, recientemente escuché un, un video de Milton Friedman y precisamente él dice que a todos los ciudadanos se les ha olvidado que la protección individual es un es una obligación fundamental del gobierno, y que desafortunadamente, embelesados en que los ofrecimientos que hacen los políticos cada tiempo, hemos olvidado esa obligación que, que, que, que existe, y que debería de tomarse en cuenta, además de proteger a los ciudadanos de la de, otras, de otros países que quieran, que quieran dañarlos. Ser árbitro, porque él considera que el, el árbitro, ser árbitro es una condición que también eh, muchas veces no la tomamos en cuenta. Entonces él pone el ejemplo de árbitro, si yo tengo mi casa y un avión pasa a 10.000 metros de altura, ¿está violando mi derecho de propiedad o no? Bueno, cualquiera diría que no. Pero si pasa a 10 metros de altura, ya la cuestión la cambia. ¿verdad? Y el otro es, y el, y el último que él menciona es el del Poder Judicial. Pero realmente, el que casi nunca nadie menciona, porque a los políticos no les interesa, es la protección individual. ¿O sea que hay? La protección individual de los ciudadanos. Bueno, eh, a ver, eh, posiblemente. Desde el aspecto jurídico, quien más claramente lo tenía eso era Bruno Leoni. No, para Bruno Leoni, el derecho en realidad nacía con el reclamo. Lo que el derecho hace es resolver reclamos. Y cuando uno, que es la contrapartida del de derecho individual, cuando uno dice el gobierno está para proteger derechos individuales, en una sociedad libre lo que estamos diciendo es el gobierno está para... Resolver los reclamos que puedan existir entre, las, entre la gente. Eh, si un reclamo puede nacer o de la violación de un contrato o de una agresión física o de cualquier forma en que alguien entre en contacto con los derechos, la integridad física o, o, o los derechos de otra persona. Eh, y, y bueno, la función del gobierno es, es justamente resolver esos conflictos. ¿Lo que. ¿Cómo? Yo, eh, bueno, eso por lo menos es lo que yo, yo creo. ¿no? Eh, ahora, en esa tarea ningún funcionario tiene uh, uh, facultades discrecionales y arbitrarias para hacer lo que quiera. Justamente si el fundamento de la existencia del gobierno es mantener la paz dirimiendo resolviendo los conflictos que se puedan plantear o los reclamos que se puedan hacer, en definitiva esa es la función que tiene el gobierno. Y por lo tanto, un funcionario no puede decirles, conmigo los jueces no se pueden meter porque lo mío es una política económica o lo que fuera sí. Estos dos capítulos, siete y ocho, creo que son, ¿verdad? Son, se, se está hablando de responsabilidad. Eh, tal vez por eso hago clic con el texto y con Jaime con respecto a la responsabilidad, aunque un poquito contrario, pienso yo, cuando Jaime habla de acciones no intencionadas, entonces no se puede eh, hacer sujeto de responsabilidad a alguien que, que pues no tenía la intención de hacer un daño podría argumentar el político de repente diciendo es que no era mi intención la inflación por ejemplo pues o no, lo otro es es identificar desde el punto de vista hasta dónde está la responsabilidad porque eh, en el ejemplo que citas ahí de las tres mujeres que fueron violadas y que los policías decían, bueno, es que algo así, en términos muy coloquiales y muy latinoamericanos sería, es que no estamos nosotros aquí para estar privatizando la, la, la seguridad, no le podemos estar dando seguridad a cada ciudadano porque eso sería privatizar si fue para eso que supuestamente se emplearon, se emplearon la palabra, ¿no? interesante cómo fue cambiando hacia funcionarios ¿no? es mi empleado a decir que es un funcionario. Sin embargo, eh, ¿cómo podríamos argumentar esto cuando hay dejado armas a ellos diciendo es que son acciones no intencionadas realmente? A ver, no intencionado significa eh, que no fue deliberado en cuanto a conducta, esto es, que la persona no quiso hacer lo que, lo que hizo. Una persona que está drogada, que está alcoholizada o que tiene un problema psicológico puede cometer conductas no intencionadas, alguien que es empujado, yo estoy con mi carro aquí, viene alguien, me choca de atrás y yo atropello a alguien y lo mato, yo no, no, no actué intencionadamente, pero eso no, eh, significa, eso no se puede equiparar con intención en el sentido de yo lo hice, lo hice deliberadamente, sabía lo que estaba haciendo, pero pensé que iba a tener una consecuencia diferente, porque eso es error, no es falta de intención. Y hay errores que son perdonables y errores que no son perdonables. Y por eso, vamos a discutirlo la clase que viene. En el caso de la inflación, la forma de despejar cualquier tipo de problema es decirle: Usted tiene este límite. Si pasa este límite, es delincuente. Ya no hay nada que. Ya no interesan sus intenciones. No me importa si usted pensaba que iba a emitir dinero eh, porque era necesario, porque el mercado lo quería o que fuera. Si usted se pasa de lo que la ley le, le autoriza a hacer, automáticamente se convierte en delincuente. Y todas las demás eh, motivaciones que usted pudo haber tenido para hacer esto, ya no interesan más. Es el, el tema, adelantándonos un poco a la discusión de, de, de, de, del jueves, es el tema de la figura básica de los delitos contra la administración pública, que es, o el funcionario que no cumple con su obligación, o el funcionario que abusa de su poder. No nos interesa los motivos por los cuales lo hace. No nos interesa incluso si se equivocó, e incluso si tenía buenas intenciones. Si, hizo, si no hizo lo que estaba obligado a hacer por ley, o hizo más de lo que la ley le autorizaba, automáticamente se convierte en delincuente. Son figuras que responden objetivamente, y por eso me pareció bueno ponerlas en ese contexto a, a, a este delito, ¿no? porque no, no, es, no es cuestión de andar discutiendo si el mercado necesitaba o no necesitaba más dinero, o si se hizo para producir buenos efectos y que la economía se reactivara o lo que fuere. Nada, la ley te fija un límite. Si violas ese límite, estás violando la ley. No, sí. Yo lo que veo en todo esto, digamos, por ejemplo, que le pones un límite al 3%, 4%, al que se a la masa, ¿no? es en términos de cómo lo medís y cuáles son, digamos, los, los, las cosas de referencia que te sirven para medirlo. Digamos, acá en Guatemala tenés el Producto Interno Bruto que, digamos, te eh, mide la economía formal. Tenés el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, que está, digamos, manipulado de una forma terrible. Y es, digamos, la forma en que el Banco Central se apoya para medir la inflación. Ellos no dicen que la inflación es, eh, es cosa nuestra, sino, digamos, es una medición que se hace, digamos, por un instituto que fue creado para medirla. Y eso es, digamos, la, el diferencial entre un índice de precios al consumidor que marca, digamos, cómo subieron los precios o si bajaron. Entonces, una vez más, eh, el tema es definir realmente qué es inflación porque, digamos, los los funcionarios de la Banca Central siguen sí, pensando que la inflación es el diferencial entre el IPC. Y digamos, a partir del 2011 o 2015, cuando digamos se creía que se les había ido de la mano el target, cambiaron la base y dijeron, no vamos a, a, a remedir el IPC. Vinieron ahora mismo en el, en el, en el 2020. ¿Y qué hicieron? Bueno, no, es que ese, ese no era la, la, la proyección de inflación. Iba a ser de dos dígitos aquí en Guatemala pero es que vamos a modificar ahorita un poquito el tema de la masa básica porque había unas menciones que nos hicieron entonces quedamos abajo de 10 pero obviamente el tema es ¿cómo lo medís? ¿y cómo dices, bueno, usted tiene eh, la opción de, de aumentar la masa monetaria de 3, 4 o 5% si lo que está, digamos, la base para mederlo es algo que tampoco es muy real? Claro, eso es importante y por eso yo creo que la, la, la idea de, de, de Friedman era mucho más práctica que... Porque uno podría decir, calcular la emisión sobre la base del incremento del Producto Bruto podría ser lo más razonable. Pero tiene este problema. ¿Cómo calculo el crecimiento del Producto en la economía informal, por ejemplo, ¿No? que no tiene números, pero que existe y que debería calcularla? Que en algunos países incluso es superior a la economía formal. Entonces, Y además, obviamente aparecen los institutos de estadística estatales que me dibujan todos los números. En cambio, Friedman lo decía, le era mucho más claro, decía, tenemos un circulante, está bien, me pueden, me pueden dibujar cuál es el circulante, pero yo solo puedo emitir un 4% más del circulante que existe, eso ya es un, un parámetro objetivo. Me pueden dibujar el circulante, pero me lo pueden dibujar el primer año, porque una vez que ya dije verdadero o mentiroso, este es el circulante, ya el año próximo va a ser el mismo más el 4% que emití. Entonces lo que tiene Friedman, que era muy práctico en todas sus cuestiones, era que lo que nos da es un parámetro a prueba de funcionarios corruptos, ¿no? y de mentirosos y de, y de dibujantes de estadísticas, pero que tampoco es totalmente... Seguro, Por eso yo intenté hacer un mix de ambas situaciones. Pero sí, nosotros partimos de la base de que los números son muy endebles en nuestro país. ¿no? Ahora, no sé, no sé algo, Frickman, al respecto a qué es un efecto compuesto, cómo se calcula, ¿no? Entonces, el que viene empieza muy austero, pero 3, 5% anual compuesto, es unos 10 años, un sí. El tema es que, bueno, ahí vos tenés, si, vos deberías tener eh, un, un, una no un número exacto, es decir, el 4% o el 5%, sino una escala, si es decir, entre el 3 y el 5, y si vos ves que has estado emitiendo y esto eh, complica, además, estos son, son este, hipótesis de máxima. Un año podría la autoridad monetaria decirle, este año no vamos a emitir nada, aun cuando podamos. O sea, uno, yo creo que la, la idea de, de, de Friedman es, no se va a poder emitir más que esto, pero la autoridad monetaria podría, con razón, decir, bueno, con esto de, de, de la emisión compuesta año a año y que el, el PBI no subió mucho este año, este año no emitimos nada porque el, el mercado no necesita más dinero. Eh, Ahí tenés una, una cierta... Lo, lo importante es que tengas un techo que no lo puedas superar, porque ese es el, el problema mayor, ¿no? Me parece. Hay sí, una explicación, me parece que en tu obra, que creo que están discutiendo aquí, que por lo general creo que de nuestro lado no se hace. Eh, uno es el tema de la, la que mencionaba, algunos de las fórmulas, ya. Obviamente no es el funcionario, pero creo que es una cubina. Porque es una curita, porque en realidad creo que en la cita de Milton Friedman creo que lo deja más claro. La regla no escrita que había entre los, en los partidos políticos en el ámbito constitucional de los Estados Unidos era como sólida, partiendo ah, que en esa es constitución no sí. de derechos sociales. Entonces, claro, la, la regla no escrita era: pues vamos a acordar que no vamos a, a abusar de la Reserva Federal, de los programas y todo lo demás pero en países como los nuestros donde sí hay derechos sociales como en la actual la constitución del 85 está plagada de derechos sociales le pones una curita y le dices, no, este es el Banco Central el Banco de Guatemala no puede ser este y este, el otro crece un problema que sí que tenemos ahorita en Guatemala que es, sí el Banco de Guatemala porque las críticas que se hacen los de conservadoras pero por fuera hay una presión del sistema interamericano o de las cortes Diciendo, pero bien, aquí hay una cantidad de derechos sociales que no el congreso no legisla El congreso no legisla y el congreso no legisla Entonces tenemos toda una cantidad de derechos sociales que no se cumplen Es eh, claro, internamente, políticamente se le pone un y Dicen, no, sí, las cortes no se pueden meter Pero a nivel interamericano, los buenos derechos humanos Nos catalogan como un país como falta de Estado de Derecho Porque el consenso es que los derechos sociales tienen que Bien. Entonces, yo creo que en la obra que tú pones es, es como un. No, no sé si es una intención, pero yo estoy viendo también desde el punto de vista constitucional. Nos pone una discusión muy seria que es también el diseño de la propia constitución. Es decir, no basta solo poner una curita del el valpo, es que también el problema es qué es lo que esperamos de una constitución. Si está planteada una constitución con toda esa cantidad de directrices económicas del orden social. De derechos sociales, etcétera, pues mí el banco, el banco en realidad a largo plazo para mí va a ser un problema. Y ya se ve, en el COVID se dio, que hay, que va a haber presiones políticas, no solamente nacionales, sino internacionales, para que se, se creen en ese tipo de derechos. Y creo que en el fondo es como una inclusión, que me parece interesante por los economistas, o, o incluso una perspectiva como la tuya del derecho penal, que es, bueno, hambre, ja, si sí, entonces los objetivos son que no haya inflación, porque eso es importante También el bien jurídico, lado constitucionalmente Es que a sí. la gente no se le vaya el dinero como agua, ah, producto de esa política inflacionaria ¿Qué se hace? Pero creo que es como, no sé qué opinión tienen, pero es como multisistémico sí. Pero creo que en el mundo liberal, primero descuidamos pues, el tema de la norma no escrita sí. primero que tiene un componente moral uh -huh. Si hoy nuestra moral es completamente diferente a la que tenía Milton Friedman allí nos podemos poner una curita y decir, no, sí, no, usted no es que no, no no va a funcionar. O sea, o la, o la enfermedad se cura con quimioterapia, o se, coma, o se cura con un aceite aromático o algo el estilo. Yo creo que es la quimioterapia. Entonces, no sé podemos, no sé cómo lo ves. No, sí, seguro. Bueno, lo decía, yo ahí cité tengo un, un párrafo de, de, de Mises en la teoría del dinero del crédito, hace más de un siglo, que decía, la, la, la inflación solo se resuelve con soluciones radicales, eh, si no hay eh, medias tintas, a mí yo lo, me, me hacía acordar, no me acuerdo si puse la nota pie o no, de este, Macri en Argentina, ¿no? con la famosa gradualismo, vamos a ir bajando la inflación de a poco, a ¿no? mí se decía, no, esto o lo cortás o no lo cortás, pero no hay de a poco. Y eso que vos planteás es muy importante, porque... Como yo les, varias veces les decía, eh, para mí el punto central de por qué hay inflación es el gasto público. Si no hubiera gasto público, no tendría, no, el gobierno no necesitaría meterse a emitir dinero. Eh, y, y obviamente toda la nueva, eh, o no tan nueva ya, todo, todo el, el, el capítulo de los derechos sociales implica un incremento del gasto enorme. Eh, Curiosamente la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, dice que, que estos derechos sociales se van a cubrir con, en la medida de los recursos disponibles. O sea, era, al principio era razonable, dice, bueno, gasten lo que puedan recaudar, no les puedo pedir que mañana eh, haya Harvard para todos, eh, eh, vayan viendo cómo lo pueden hacer. Sin embargo, las propias Naciones Unidas a partir de ahí fue doblando la apuesta, diciendo esto es operativo de inmediato, esto lo tienen que hacer, eh, y empiezan la, la, la, comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a señalarle a los países, usted lo está cumpliendo con esto y con esto. Entonces hay una propensión a gastar eh, y no hay con qué. Entonces eh, el problema es que la peor solución que pueda inventarse es emitir dinero para gastarlo. Eh, o sea, es tal vez de la solución más cómoda para los gobernantes, porque dicen, bueno, yo emito, total la culpa de, los de que suban los precios es del comerciante, no es mía. Y estoy cumpliendo con lo que me piden los pactos internacionales, de que haya hospitales donde la gente va a morir tranquila y que haya escuelas donde podrán ser analfabetos felices. Pero eh, cumplo con lo que me piden los organismos internacionales. Y es la peor de las soluciones, porque en realidad no estás cubriendo, estás entorpeciendo el desarrollo de la gente, por lo tanto la gente no va a tener ni salud, ni educación, ni vivienda efectiva, y le estás matando la moneda, con lo cual estás impidiendo el crecimiento económico. ¿no? Es muy importante eso. Sí. Gracias por la sugerencia de la película de los falsificadores. Ah. Muy buena. Eh, hay una frase en la película que menciona el artista que es el falsificador que le dice... Pues es algo así, empieza con el final y después vuelve... vuelve no, ...el ciclo temporal. Pero eh, la chica con la que él se llega a acostar y todo le dice... Bueno, si tú eres un artista. Y él le dice, yo puedo hacer dinero con el arte o puedo hacer dinero. Así lo digo, así. Eh, y creo que una de las ingenuidades nuestras es pensar que el gobierno, si bien es cierto, no produce riqueza, sí produce dinero. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. Porque lo sabemos muy bien: produce inflación y produce todo este eh, desastre, por así decirlo, a nivel económico. Pero no, tener, no perder esa perspectiva, pienso yo, de, que si sí es un productor de dinero, de falsificador casi, ¿no? Sí, en realidad lo que, lo que ha ocurrido es que se ha, se ha eh, prostituido el concepto de dinero. En, en nosotros sabemos, digamos, recuerden eh, a Menger y, y cómo explica al, al dinero como institución evolutiva, espontánea, eh, basada en mercancías que voluntariamente la gente usa como medio de intercambio. Y sustituir eso por algo que arbitrariamente, que no tiene valor alguno como bien y que arbitrariamente un funcionario obliga al resto de la gente a aceptar como medio de intercambio y lo lanza al mercado en la cantidad que arbitrariamente decide. Y seguir llamándole a eso dinero es una prostitución de los, de los, de los conceptos. ¿no? Y, y eso creo que es lo más importante que tenemos que, que lograr, dejar de llamar dinero a eso. Eh, o en todo caso, decir cómo es una forma en que el Estado nos ha quitado parte de, de nuestros derechos, ¿no? de quitarnos el dinero o la posibilidad de determinar lo que es el dinero. Y esto tiene mucho que ver, antes porque no quiero perder el hilo, con esto que me encontré por ahí, que es en la Constitución de Panamá de 1904, que dice el artículo 117, no podrá haber en la República papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, cualquier individuo puede rechazar todo billete u otra cédula que no le inspire confianza, ya sea de origen oficial o particular. Esto es dinero. Esto es dinero. Eh... Antes. Wow. antes de llegar el dólar, o antes sea, Antes. Antes Creo. Fue la primera constitución de Panamá. Eh, entonces, esto es, esto es pensar en dinero. Mientras que hoy nosotros pensamos en pedacitos de papel impuestos coactivamente por un burócrata que encima lo emite en la cantidad que quiere y cuando alguien le hace le hace ver que eso genera inflación se enoja. Y, y además dice, uy, no me pueden juzgar porque son actos este, no justiciables, son cuestiones políticas. ¿no? Eh, y esto de la responsabilidad del Estado tiene que ver, lo vamos a ver, aunque sea rápidamente, este tema de, de, cuál es, de cómo se funda la responsabilidad de los gobernantes. ¿no? Ustedes saben que uno de los principios republicanos fundamentales en los que están asentados nuestros nuestras repúblicas, es la división de poderes. La división de poderes históricamente tenía, tuvo dos lecturas distintas, ¿no? la que hicieron los ingleses y la que hicieron los franceses. Como siempre, la de los ingleses era mejor. Eh, para los ingleses, la idea eh, anglosajona de la división de poderes era dividir los poderes por la función. O sea, solo los jueces juzgan, solo los legisladores legislan, solo lo, los ejecutivos ejecutan. Entonces, cada poder se dedicaba a cumplir su función y existía entre ellos un equilibrio y una, una situación de relación, porque el check and balance eh, no era solamente yo te controlo, sino también yo coopero, porque en realidad cada uno ejerce su función y no tiene por qué chocarse con el otro. Tiene facultades de control, lo, por eso los jueces juzgan a los actos de, del poder ejecutivo y los jueces pueden juzgar la constitucionalidad de las leyes eh, y por eso el ejecutivo y el legislativo pueden echar un juez, por ejemplo. Entonces ahí hay la idea de la división de poderes por la función con mucha vinculación entre los poderes y controles recíprocos. Y la, la visión francesa era la visión por el órgano, esto es, todo lo que haga el Ejecutivo lo tiene que decir el Ejecutivo, todo lo que haga el Legislativo lo tiene que decidir el legislativo. todo lo que haga el Judicial lo decide el Judicial. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasaba con, por ejemplo, la, la actividad de juzgar a, la, a los funcionarios del Gobierno? Se crea la, el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano dentro del Poder Ejecutivo que está destinado a juzgar los actos de los, de los funcionarios del Poder Ejecutivo. No los pueden juzgar los jueces, porque si los jueces juzgaran a los funcionarios, estarían eh, invadiendo el, la esfera del poder ejecutivo. Eh, pero nosotros vamos a crear un Consejo de Estado que va a tener muchas garantías, mucha independencia, mucha imparcialidad y todo lo demás, pero que es un órgano ejecutivo. Esta idea de que no pueden invadir mi poder... Es una idea muy fuerte en justamente los funcionarios que dicen los jueces no me pueden juzgar porque se están metiendo en la esfera o del Poder Ejecutivo o en la esfera del Poder Judicial. Eh, cada uno tiene que estar en su área y a mí como funcionario del Ejecutivo que decidió emitir X cantidad de dinero, no puede venir un juez a decirme que esto es delito o, o que esto está mal. Entonces, las implicancias de, de las distintas formas de concebir la división de poderes ya es un primer punto de partida. En el sistema anglosajón, que es un poco el que seguimos nosotros en casi todos nuestros países, los jueces sí pueden juzgar a los funcionarios y sí pueden evaluar la, la validez o constitucionalidad de las normas. Eh, en, en el caso de Estados Unidos hay un fallo que es eh, un leading case, ¿no? eh, Marbury versus Madison, 1803, que fue la primera vez que la Corte se mete a declarar la inconstitucionalidad de una ley del Congreso y a meterse a controlar actos de, del Ejecutivo. Por eso creo que vale la pena... Hay un video, hay, un, hay una especie de teatralización... De Marbury vs. Madison que hizo la televisión norteamericana hace unos años. Dura 20 minutos, yo se los recomiendo. Después, si el que quiera lo, lo puedo buscar y pasarles el link, porque es muy clarito y les explica muy bien el caso. Eh, para decirlo rápidamente, ¿no? eh, eh, termina el gobierno de eh, eh, ¿quién era? Adams. John Adams termina su gobierno, está por irse del gobierno, y entonces tenía 38 cargos de juez para nombrar, y dice, bueno, antes de que venga Jefferson, que es el que ganó las elecciones, estaban muy calientes por haber perdido las elecciones, le nombro los 38 jueces. Entonces, aprovechando que tenían mayoría en el Senado, manda los pliegos al Senado, el Senado le aprueba los pliegos en tiempo récord y él firma los decretos para nombrar jueces. Y en todos los casos esos jueces asumen, ya estábamos encima del cambio de gobierno, salvo cuatro jueces que no son notificados en tiempo y el proceso no había terminado de, de formalizarse. O sea, el presidente los propuso, el Senado los aprobó y hasta el presidente le firmó el decreto y el secretario de Estado, que era Madison, curiosamente, que... que, que que después fue, este, eh, más, además, uno de los autores del Federalista, eh, le había puesto el, el, el sello oficial de que el decreto tenía valor, pero no lo habían notificado a la, a la persona, no tenía copia de su decreto, no había jurado. Entonces, cuando cambia el gobierno, va un día, todo golpea la puerta, señor secretario de Estado, vengo a pedirle, por favor, que me dé mi decreto porque quiero jurar como juez. No, ¿qué decreto? Acá no tenemos ningún decreto. Entonces eh, Jefferson, que estaba muy enojado, dice no, esto fue una trampa, me nombraron todos estos jueces de, de prepo, a estos cuatro ni por casualidad se los voy a nombrar, retengo los decretos, no se formalizó la designación y no van a ser jueces. Entonces este, ahí aparece Marbury, que era uno de los de los jueces que habían sido nombrados, directamente va a la Corte a pedirle, miren, están violando un derecho, yo tengo derecho a ser nombrado porque pasó todo, todos los actos políticos que se tenían que dar para que me designen se hicieron, faltaba la formalidad de la entrega del decreto, pero no lo tiene que cumplirlo porque está obligado el Secretario de Estado, ni siquiera iba contra el Presidente, era el Secretario de Estado que tenía que cumplir la formalidad, de la notificación, eh, y a la Corte se le plantea un caso muy interesante. Eh, el juez Marshall, famoso juez y, eh, norteamericano, es muy, muy, uno de los grandes jueces americanos, eh, dice, ¿qué hacemos con esto? <ríe> Porque eh, si le damos la razón, no nos va a dar pelota. Y vamos a tener un problema institucional, es decir, la Corte le da una orden al presidente, el presidente no la cumple. Y es la primera vez que tenemos un precedente espantoso de aquí al futuro, de que el presidente hace lo que quiere y los jueces no tienen poder sobre el gobierno. Eh, ¿Qué hacemos? Entonces, como siempre, la, la Corte divide el problema que tiene que resolver en cuestiones. ¿no? La primera cuestión... Eh, ¿Marbury tiene derecho a ser nombrado o no ser nombrado? Y sí, Marbury tiene derecho a ser nombrado, porque se hicieron todos los pasos, faltaba una mera formalidad, de modo que Marbury tiene derecho a que lo nombre. Entonces, la acción de eh, Madison al negarse a comunicar su decreto, ¿está violando un derecho de, de, de Marbury? Y sí, si Marbury tiene un derecho y, y, y el otro se lo, se lo impide, Está violando el derecho. Dicho esto, ¿hay alguna eh, algún remedio legal, jurídico, que haya que implementar? Eh, y en todo caso, ¿esta Corte que tendría que hacer? Ahí estaba el gran di dilema. Le decimos, sí, obviamente, hay que proteger a Marbury, porque el sistema jurídico y judicial está para proteger los derechos de las personas. Acabamos de decir que violaron su derecho y que lo violó Madison. Eh, él tiene derecho a ser asistido. Pero, ¿qué hacemos? Si le decimos nosotros que sí, puede pasar esto. ¿no? Jefferson ya estaba diciendo, imagínense la, la corte a donde se puede ir. Eh, entonces, se le ocurre a, a, a, Madison, a, eh, a Marshall una trampa ¿no? que... Lo que dice es, miren, este señor vino directamente a la Corte, porque ahí en el la Judiciary Act hay un artículo que dice que pueden ir directamente a la Corte. Sin embargo, la Constitución dice que solo se puede ir a la Corte en dos casos específicos, ¿no? cuando hay temas de, de diplomáticos o cuando hay contiendas entre Estados, pero si no hay que, solo por apelación pueden llegar acá, tendría que haber pasado por un juez antes. Entonces, ¿qué hago? Declaro inconstitucional ese artículo y digo, vaya por donde tenga que ir, pero por acá no es. Tiene todo el derecho del mundo, pero nosotros no le vamos a resolver nada. Pero ahí genera un montón, digamos, sin resolver nada, dice un montón de cosas. Dice que los tribunales están para, para proteger derechos individuales, que cuando se violan derechos individuales los, los jueces tienen que actuar, que, el poder, que, que los propios poderes del Estado pueden ser sometidos a juicio por el Poder Judicial y que pueden declarar inconstitucionales las leyes, porque termina declarando inconstitucional, nada menos que la ley que organizaba el sistema judicial norteamericano. O sea, todo eso lo dijo en una resolución que en definitiva no resolvió nada, pero que fue el punto de partida de entender cuál es el poder a partir de ese momento que los jueces tienen en el sistema republicano, norteamericano y de los países que nos copiamos la Constitución para ir en contra de los actos del gobierno. ¿no? Sí. Un comentario, Ricardo, digamos acá en, en, en mi libro parece que John Marshall fue el secretario que no dio el, sí. el, los, los sí, después sí. Él se, ¿Se constituye un juez, digamos, para <risa> resolver la cosa? Eh, no, eh, ma, claro, eh, curiosamente, Marshall había sido el secretario de Estado eh, previo, el que, el que le puso el, el, el, la autorización a los decretos, y luego le toca, por curiosidad, ser secretario de Estado el siguiente, de Jefferson, digamos. Eh, de alguna manera él actúa como, digamos, en, la, en los dos lados del mostrador. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, una curiosidad, el, eh, uno entiende el valor del control jurisdiccional de, de los actos ejecutivos y toda la cosa, eh, pero aquí en Guatemala acabamos de pasar por un largo periodo en el que la Corte de Constitucionalidad, uh, Constitucionalidad eh, no solo eh, controlaba la legalidad, sino que además daba instrucciones. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que se llama el gobierno de los jueces? O, eh, o bueno, ahí hay un tema muy, que muy interesante. Algún día deberíamos hacer un seminario sobre eso, pero... Eh, eh, y los jueces, en definitiva, en los sistemas republicanos, solo intervienen para resolver casos concretos. No es no en es la esencia de los jueces... Todos. Lo que podemos discutir es si la Corte de Constitucionalidad es poder judicial o no. Probablemente no, pero, eh, pero todos. En realidad la Corte de Constitucionalidad tendría que cambiar la forma de su integración la forma de su designación, sus procedimientos y meterse adentro del organismo judicial si es que quieren que siga existiendo, pero así como está, es como un órgano político con facultades jurisdiccionales, supra eh, poder, porque en realidad tiene la facultad, que digamos, todo puede ser motivo de amparo porque todo motivo de derechos individuales, con lo cual eh, siempre hay, hasta en una cuestión, en un robo hay derechos de propiedad, con lo cual si quiere puede meter un amparo es decir, yo me voy a meter en el señor que le robó una gallina porque hay que proteger el, el derecho de propiedad. Eh, pero el punto es que uno de los graves problemas que tienen los tribunales de constitucionalidad en todo el mundo, que se nota también en, en Guatemala más todavía, es que históricamente, digamos, teóricamente los jueces solo tienen que resolver casos concretos, no pueden ni inventar un caso que no existe para decir algo que quieren decir, ni hacer manifestaciones generales y convertirlas en suerte de directrices eh, generales para todo el mundo. Eh, los, las decisiones de los jueces se agotan en el caso concreto, eh, porque si no, pasa el, el, lo que vos decís, la tiranía de los jueces. Imagínate que el poder de un juez es enorme, tanto que puede meter preso un presidente o puede declarar inconstitucional una ley. Ahora la forma de limitar ese poder que tienen los jueces es decirle usted tiene que estar sentado en su estrado to tomando café hasta que venga alguien con un reclamo y le plantee un caso y se genere un, un, un contradictorio, un, eh, un contencioso y usted lo tenga que resolver. Y lo que usted resuelva solo va a tener alcances respecto de lo, lo, lo que decidió. No puede crear normas abstractas generales con sus sentencias. Entonces, muchas veces las Cortes de Constitucionalidad son o tribunales de consulta, bueno, la, la acción consultiva, yo estoy muy en contra de esas eh, facultades que se le suelen dar a algunos tribunales de constitucional, pero los convierte en legisladores, finalmente, y, y viola la, la división de poderes. Entonces, eh, en Guatemala, para mí, la Corte de Constitucionalidad tiene el defecto de la integración semicorporativa, ¿no? donde cada grupo pone su juez, eh, el, el, el, el problema de que no está clara cuál es la jurisdicción, o sea, ellos pueden intervenir en todo lo que quieran. De hecho, por definición, el único tribunal supremo que hay en Guatemala es la Corte Suprema, que para eso se llama Suprema, y Supremo significa que no hay ningún tribunal por encima. Sin embargo la Corte de Constitucionalidad todo el tiempo resuelve por arriba de la Corte Suprema y encima muchas de sus decisiones por la propia naturaleza de los tribunales de constitucionalidad tienden a ser principios genéricos que violan la división de poderes. Con lo cual si vos me apurás yo te diría que hay que eliminar la Corte de Constitucionalidad y dejar una Corte Suprema, por supuesto. Pero Corte ¿sí? Suprema, Bueno, lo, lo que hoy resuelve la Corte... bueno, Esa es una pregunta excelente. Tienen dos cabe... un monstruo con dos cabezas. En realidad, Si lo, lo que resuelve la Corte de Constitucionalidad debería resolverlo la Corte Suprema, si fuera realmente una Corte Suprema. Hoy la Corte Suprema de Guatemala es simplemente una tercera instancia. O sea, re resuelve por apelación cuestiones de derecho común en la medida en que la Corte de Constitucionalidad no se quiera meter también en eso. La Corte Suprema debería resolver las cuestiones de constitucionalidad como las resuelve la Corte de Estados Unidos. La corte En Estados Unidos no hay tribunal de constitucionalidad y imagino que nunca lo va a haber, porque cuando hay un problema de constitucionalidad lo resuelve la Corte Suprema. ¿Y los de los de no son una Corte Constitucional. Resuelve, es la Corte Suprema. O sea, no. Estados Unidos tiene una sola Corte. Ustedes tienen una, un, un poder judicial con dos cabezas que no se sabe bien ni cuál es la jurisdicción de cada una, ni cuál es la última instancia. En, en, en. O sea, hay que necesitar una reforma judicial urgente en Guatemala, ¿no? Porque esto es... Pero bueno, no sé si alguien había levantado... Ah, sí. eh, me gustaría saber, porque como tú has reflexionado sobre el tema antes que nosotros, ¿qué, ¿qué término te parecería más adecuado para no llamarle dinero a lo que no es dinero? Y si no, que sería muy interesante que cada uno también pensáramos... Desde el punto de vista liberal, ¿qué nombre se le debería dar? Estafa. Un papelito con En realidad, el, el, los quetzales que ustedes tienen en el bolsillo son una forma de estafa. No lo fue mientras el que había una autoridad monetaria que, que garantizaba mantener estable la cantidad. Hoy, que el gobierno ha vencido ese, ese límite, eh, en definitiva, mientras estamos charlando, el dinero que tiene el bolsillo tiene menos valor que cuando empezamos la charla. Entonces, es una forma de, o de prestidigitación, es decir, un mago que le saca plata del bolsillo sin que se den cuenta, o es una forma de estafa. tal vez es colegiación de cursos forzosos podría ser ¿no? nombre? <risa> bueno, podemos ponerle un montón de nombres, lo único que no podemos llamarlo es dinero. Eh, algunas debilidades que pueden encontrar en tu este texto eh, de Carlos, porque yo he estado un poco pensando en el tema de no podemos retornar ni el patrón moro, soy tipo de países y tampoco a tratar el dinero como mercancía, según el, la teoría evolutiva de Menger es que no se puede retornar así. Pero la propuesta que hace Javier con respecto a, a, a poner en competencia Diferentes monedas y que una moneda, un dinero, un dinero moneda eh, Sea como el que Sea la más apreciada por la gente Y entonces esa es que más más mandarían Por así decirlo De repente esta la podrían ir convirtiendo Sin necesidad de un decreto como un curso forzoso Pero sin ser curso forzoso Ahora bien, ¿no te parece que Dentro del punto de vista de Donald Coase En su famoso paper, ganador del premio Nobel Por ese breve paper eh, diría, esto generaría mucho costo de transacción. A ver, no sé si alguna vez he estado en una frontera donde he tocado convertir una moneda a la otra, y dice, aquí estoy perdiendo, pero no me queda de otra, ¿no? Por así decir. Eso, ese, si, por ejemplo, yo llevo dólares y voy para El Salvador, no necesito hacer ese, ese, ese cambio, por así decirlo. Entonces, me ahorra ese costo de transacción, puede ser el tiempo o ansiedad, no sé, como no un peligro Pero. Eh, cuando podemos competir monedas, como lo que propone el Hayek ¿generaría un poquito ese retraso en las transacciones con A ver, eh, lo que pasa es que como, como casi todos los problemas que tenemos de eh, fuertes regulaciones estatales, muchas veces tratamos de ver cómo vamos a resolver un problema eh, cambiando el paradigma, pero sobre la base del paradigma actual. O sea, eh, Obviamente que si lo pensamos desde el punto de vista del dinero de curso legal y forzoso y queremos meternos en el paradigma de competencia de monedas, obviamente al principio vamos a tener que discutir un montón de cosas y nuestros costos de transacción se van a incrementar. Pero con el tiempo el mercado lo resuelve. En definitiva, finalmente, primero, es muy probable que en lugar de haber 80 monedas, van a haber 3 o 4 porque el mercado las va, digamos, va a ir eliminando las que, no, las que no sirven, y si de las que sirven alguna empieza a flaquear, bueno, volverá otra para, para competir con ella. Eh, y, y, y luego lo, los mecanismos, así como, eh, con el, así como ocurrió con el dinero, imagínense que entre eh, los las bolsas de sal, o, o las conchas, o el tabaco, o lo que fuera que se usaba al principio, en esas eh, eh, reseñas que hace Menger de todo lo que había que intercambiar para poder comprar una canoa, hasta el oro, 15 siglos después. En realidad, se bajaron notablemente los costos de transacción y seguimos hablando de moneda-mercancía. Eh, en definitiva, el mercado, si lo dejan actuar, le va a ir buscando soluciones. Además, en estos momentos, yo creo, no sé cómo, porque ni, ni soy eh, vidente ni, ni, ni, ni especialista, eh, no sé cómo va a evolucionar la moneda en el futuro, pero, sea como sea, estoy seguro que lo virtual va a tener mucho que ver, eh, de algún modo, ya sea para facilitar los intercambios o para crear monedas virtuales específicamente. Pero eso va a ayudar mucho a que los costos de transacción bajen también. O sea, eh, a ver, ¿saben qué? Es como estaba leyendo para otra cosa que estoy escribiendo ahora, no sobre, sobre eh, economía de la conducta. Nosotros permanentemente estamos aprovechando la experiencia y la especificidad de ciertas personas que hacen las cosas bien digo, yo voy al mercado voy al supermercado y compro leche y pago lo que dice lo que vale la leche, yo no tengo idea y ni me voy a poner a investigar el precio ni, ni el mercado de la leche voy, dice tantos que sale, los pago pero sí sé que hay un montón de gente que permanentemente está chequeando el precio de la leche o cualquier otro precio, hay gente que mira ofertas y demandas y el supermercado finalmente sabe que a la larga le conviene tener un precio adecuado, porque a lo mejor se puede aprovechar de mí porque no tengo idea de lo que vale la leche, pero va a perder un montón de clientes que van a ir a comprar a otro lado. Entonces, el mercado cuando funciona tiene gente que se dedica a buscar cuál es la mejor moneda y tiene un montón de otra gente, como voy a hacer yo seguramente, que va a usar la moneda que usan todos. Eh, y esto es parte de los procesos de mercado. Cuanto más, eh, digamos, más complejo se vuelve el, la, la cuestión, uno mucho más aprovecha, y esto es bien haikeano, el conocimiento de otros. ¿no? Y entonces, ya va a haber otros que empiecen a, a resolver los problemas de cuál es la mejor moneda. Y yo, finalmente, voy a, voy a ser un freerider de lo que los demás lograron descubrir. Y si en algún momento falla, explotará y se renacerá de otro modo y aparecerá otra moneda. Eh, pero con, de, de todos modos, y siguiendo el ejemplo de, de, de Coase, ¿no? eh, creo que, como porque además Coase les dice, el mercado funciona cuando los costos de transacción son bajos y los derechos de propiedad están bien definidos. Pero la propuesta de Coase a la larga no era... Porque Coase decía, si los costos de transacción son muy altos y no, hay, no es posible definir derechos de propiedad, probablemente la ley reemplace o sustituya al mercado. Pero eso Coase lo dice en una carilla y media de 44 páginas. Las otras 42 páginas y medias están dedicadas a explicarles cómo funciona el mercado a través cómo bajar costos de transacción, cómo definir derechos de propiedad con ejemplos de jurisprudencia inglesa norteamericana. Y por si fuera poco, después le escribe un paper para responderle a Samuelson su teoría de los bienes públicos, con el ejemplo del faro. Sí, el mar es público, pero los puertos eran privados y los faros los construyeron los dueños de los puertos. De modo que creo que si uno deja libre al mercado, finalmente las dificultades de la competencia de moneda se van a resolver con nuevas instituciones que hoy ni siquiera imaginamos, porque eso es lo maravilloso del sistema. Digo, si alguien le hubiera dicho a alguien a principios del siglo XX, le hubiera hablado del Bitcoin, si hubiese reído le hubiera dicho esto es una novela de ciencia ficción, uh, pero sin embargo hoy es una realidad. En cuanto a la división de los poderes que tú decías hace un momento, eh... Hay, en la Constitución de Guatemala, hay un, el artículo 171 establece que le corresponde al Congreso fijar las características de la moneda como opinión de la Junta Monetaria. ¿Qué querrá decir eso? Si tiene algún sentido. Eh, sí, es un... Eh, a, ¿Qué es fijar? Bueno, una discusión similar se produjo en Argentina porque la Constitución habla de eh, también establecer una moneda o algo por el estilo. Pero aquí no dice establecer una moneda, no. dice fijar las características de la moneda. Yo creo que en Guatemala de hecho es libre, de hecho no existe el curso. De Bastaría una ley que diga las características de la moneda en Guatemala son las que la gente quiera que, te, que tenga. ¿sí? No existe esa ley y de hecho no existe moneda de curso legal. En Guatemala no existe ese problema de la inflación. Sin embargo sí existe inflación. En Guatemala existe la libertad de, de comprar y vender en cualquier moneda. ¿Por qué hay inflación en Guatemala? Pero es una pregunta interesante. Bueno, no ojo, no sé, a ver, la, no, sé no, no conozco muy profundamente el mercado en Guatemala, pero la inflación que tienen en Guatemala es inflación de quetzales, ¿Sí? no es inflación de oro, ni de, ni de dólares, ni de otras monedas. En realidad hay inflación de quetzales porque se aumentó la cantidad de quetzales. Pero ¿por qué existe si no hay moneda de Toda la premisa es de que como existe moneda de curso legal, como que volvieron esto, nos, ha... nos han obligado a usar esta moneda, el Estado nos obliga a usar la moneda. El concreto, yo creo que el Congreso, fijar que es, es eso, no quiere decir prácticamente nada, fijar que quiere No existe el problema conceptual en Guatemala. Bueno, ¿Por qué existe a ver. De inflación de quetzales? A ver, en Guatemala no hay moneda de curso forzoso, por ahora. Eh si sí hay moneda de curso legal, el quetzal es moneda de curso legal porque en realidad el gobierno cancela sus deudas en quetzales. Ustedes los impuestos los pagan en quetzales, de modo que en realidad el quetzal es moneda de curso legal. Y si la inflación de quetzales se advierte, es porque en definitiva el gobierno está permanentemente usando quetzales para cancelar sus gastos y por lo tanto el quetzal es una moneda que circula muchísimo. Si ustedes eliminaran el quetzal, probablemente no existiría el problema de la inflación. Lo que tiene es inflación de quetzales. Y la dificultad, porque en realidad la gente más pobre no hace contratos en dólares o en oro o en bitcoins, hace, usa los quetzales. Pero, ¿por qué no? Porque, digamos, parecía como que fuera institucional el problema de la inflación. Y yo, bueno, no creo que el institucional, pero eh, yo creo que tiene que haber tiene que venir por otro lado, porque no es, no es, no es un problema de normas, que es un problema de otro tipo, Pedro, de otro, por lo menos en Guatemala. Es un problema de mercado. Eh, su, eh, ¿Es una falla y, del mercado? Y, no, no, no es una falla, al contrario, es una característica propia del mercado. Eh, sustituí quetzales por naranjas, tendrías inflación de naranjas. En, en definitiva, lo que pasa con el quetzal es que hay demasiados quetzales para, lo, para aquello, para lo que se usa, lo que sale. Ese problema se resuelve con que usáramos dólares, por ejemplo. Claro, pero la gente no lo hace. ¿Pero por qué no? Porque somos tontos. Ah, no, eso eso es, una buena, es una muy buena pregunta, que, que obviamente yo no la puedo contestar, pero que daría para hacer un, un buen estudio de por qué la gente no usa más otras monedas. Tal vez porque ustedes tienen muchos años de estabilidad monetaria y dicen, bueno, esto ya va a pasar. Se acabó la pandemia y vamos a volver a lo de antes. Pase un año más o dos años más y suba la inflación, la gente va a dejar de usar quetzales probablemente. No tienen la, la gimnasia argentina de que automáticamente ya olfateamos cuando va a haber inflación y la gente sale a comprar dólares inmediatamente, a pesar de que el peso es de curso forzoso, la gente se las ingenia para comprar dólares. El guatemalteco por ahí tiene muchos años de un quetzal estable y piensa que esto probablemente va, va a pasar en algún momento y van a volver a lo mismo de siempre. Si pasa el tiempo y no se resuelve, yo creo que va a pasar lo que vos decís, la gente va a empezar a usar con mayor... Eh, y sí, sí. Este, así que veremos que, cómo, cómo funciona, ¿no? Sí. Yo, yo lo que la semana pasada, que hay un de la la gente recibe remesas en dólares y grandes cantidades y las en dólares. pero si tú quieres salir a la calle a hacer negocios, pues, en bueno, pues, pues, pues, pues, dólares, esa persona decía los dólares, es un problema los dólares, porque todas las leyes de lavado, de dinero, hacen. Bueno, todavía en el supermercado ¿sí? me, me aceptaban dólares, pero un cambio, sí sí. sí, sí, es sí, cierto. Sí. Pero en general no te lo reciben porque les, les significa un problema certificar los dólares de lavado. Ah, mí, que eso, son eso es cierto. Yo creo que les conté el otro día, ¿no? Por primera vez en todos los años que vengo a Guatemala, para cambiar 100, 200 dólares en el banco aquí abajo, tuvieron media hora haciendo conciliábulo entre ellos, a ver si yo era un narcotraficante o qué, o cómo, por qué yo iba a cambiar dólares en el banco. adentro de U? Eh, con lo cual eh, eso es muy cierto, ¿no? te están generando costos de transacción altos para usar otras monedas y eso tal vez nosotros lo podemos resolver, pero una persona eh, que, que digamos, un, un, una persona de bajos recursos o que no tiene eh, digamos, la, la, la misma posibilidad de cambiar esos dólares probablemente tenga problemas y cuando esa persona va al almacén, el almacenero no le va a aceptar los dólares, va a querer que le dé quetzales. Sí. Es ridículo que yo voy a comprar 10 dólares y me piden de pedir, digo, pero son 10 dólares. Sí, pero es que sí, las dos. Bueno, ¿hay algún estudio, Ricardo, que compare el euro como moneda de la comunidad y el dinero que utilizaron los romanos en el imperio? Porque la verdad es que los fenicios acuñaban muy bien la moneda y había todo un sistema ahí de... de inspección, por así decirlo de esa casa que te llamaban como euro pero se usaba en todo el imperio y, y, y el euro no ha llegado a ese nivel que sí usaba en el imperio romano ¿cuál es lo que yo veo ahí como rarísimo? que con todo esto inteligencia y todo el avance, no lo hemos logrado y que los romanos lo no hicieron es que parece ser y eso yo, que no era un dinero fiel, sino que era un dinero mercancía, podría decir, ¿no? Y eso no lo han podido superar al a, a Imperio Romano. Y como sugerencia, porque estuve buscando en tu libro, Ricardo la plantilla anterior, donde, donde tú explicas la parte del Consejo de Estado y la... Sí. Eh, si lo pudiesen incluir en próximas sí. ediciones, porque para nosotros que somos muy ópticos en esos temas, es muy iluminador esa parte de los ingleses y de los franceses. Y, sí, sí, bueno, la... la... La referencia está hecha justamente para, para ver precisamente la, las limitaciones que tenían los jueces para poder juzgar, o sea, en el sistema francés los jueces no podían juzgar a los funcionarios del gobierno que cometían arbitrariedades o cosas de este tipo, sino que las juzgaba el propio Consejo de Estado, que era un órgano administrativo, no era judicial, eh, que se suponía que tenía... Uh, independencia y garantías y todo lo demás, pero seguía siendo un órgano del Poder Ejecutivo. Eh, lo que sí se ha discutido en, ese, en, el, en el tema de división de poderes a la anglosajona, donde los jueces se meten a juzgar a los otros poderes, es la existencia de cierto, ciertas áreas bastante limitadas, donde los jueces no podrían meterse? Porque eso sí está afectando la división de poder, ¿no? Y esto se ha llamado las cuestiones no justiciables eh, que tienen que ver con funciones muy específicas de los otros poderes. Por ejemplo, eh, cuando el Congreso eh, en Argentina, eh, los, que, al igual que en Estados Unidos, los jueces requieren eh, acuerdo del Senado o el Senado le hace un juicio político para echar a un juez. Cuando toman esas decisiones, eh, se supone que están actuando en la esfera de su propio poder, y no, eso no podía ser revisado judicialmente. Digamos, cuando, digamos, si el, el Congreso decide que hay que echar o no hay que echar a un juez, porque puede hacerle un juicio político, eso ya es facultativo para el de, del Congreso, cuando, por ejemplo, el presidente tiene que elegir de una terna que le manda el Consejo de la Magistratura, ¿a cuál de los tres va a elegir para mandar al Senado para nombrar juez? Bueno, ¿a cuál de los tres elija? Es algo que los jueces no podrían revisar. O sea, hay una serie de cuestiones que se consideran muy específicas de cada uno de los poderes, donde los jueces no deberían meterse a menos que ocurra una de dos cosas. O que estén violando los procedimientos legales o constitucionales para llevar adelante esa decisión, o que estén violando derechos de alguna persona específicamente. ¿no? Por ejemplo, un juicio político donde al que le están juzgando no le respetan su derecho a defenderse, podría eh, actuar pedir el, el, digamos, eh, la intervención de la justicia. Pero esta idea de, de, de cuestiones no justiciables ha sido la excusa que han tomado muchas veces los, go los gobernantes para decir, bueno, lo que yo emita es un problema político y no se tienen que meter los jueces, es una cuestión discrecional, me podré equivocar, eh, podría actuar sin intención en esos términos, pero por lo tanto no es algo que se tenga que meter los jueces. Hay una larga discusión, que yo no la incorporé en este libro, pero están en libros anteriores, respecto de la, eh, la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, donde le fue admitiendo cada vez más funciones no justiciables o cosas que hacía el gobierno y los jueces no se metían a discutir. ¿No? Hay una larga... Cantidades, de sentencias donde la Corte Suprema de Justicia convalida leyes que establecen precios máximos, eh, horarios de funcionamiento de los negocios, formas de producción, todo tipo de cuestiones reguladas por la ley que en realidad estaban, estarían violando derechos individuales y que la Corte en un momento dejó de considerar que eso violaba derechos individuales y lo consideró como cuestiones de política económica. Y no se metió a discutirlo, le dijo, bueno, el legislador puede sancionar una ley de este tipo. Y esto lo que ha hecho fue, eh, digamos, reforzar esta idea, ¿no? De no se pueden meter conmigo porque no es una cuestión que los jueces tengan que resolver. Pero ese punto yo creo que es el gran punto de discusión para ponerle límites al gobierno, ¿no? ¿De, de Sí, lo, claro. Sí, en Argentina son decretos. Eh, y, y bueno, el, el, el caso más patente de esto en Argentina se vio con la pandemia. No, un día para el otro el Congreso dejó de funcionar por miedo al contagio. Y el presidente se convirtió en legislador, en presidente y en gobierno totalmente con la anuencia del Congreso que lo dejó decidir sobre todo. Fue una digamos, una eh, cooptación de poder con la excusa de la pandemia que fue notable ¿no? y estamos pagando hoy las consecuencias. Nos hemos pasado como siempre el tiempo. Eh, yo simplemente quería bueno, recordar el tema de las ciencias sociales, ¿no? y terminar esto con esta cita de Mises, de la acción humana, que sobre los, los, los errores y, y las acciones de, de los gobiernos. ¿no? Dice, pero en el, en el campo del conocimiento praxiológico ni el éxito ni el fracaso hablan un lenguaje claro que todos puedan entender. La experiencia derivada exclusivamente de los fenómenos complejos no evita las, in las interpretaciones basadas en simples buenos deseos, la ingenua propensión del hombre a atribuir omnipotencia a sus pensamientos, aunque sean confusos y contradictorios, nunca recibe la refutación clara y precisa de la experiencia. El economista no puede refutar las fantasías y falsedades económicas en la forma en que el doctor refuta a los curanderos y charlatanes. La historia habla solo a aquellos que saben cómo interpretarla a base de teorías correctas. Eh, en otras palabras cualquiera puede decir cualquier cosa y en, y en materia de economía a los economistas les cuesta decir esto es mentira eh, a diferencia de el físico que dice que si yo suelto esto se va a caer eh, y por lo tanto el problema de las ciencias sociales incluyendo la economía es que está llena de charlatanes que pueden decir cualquier cosa y luego decir que son cuestiones de política que no pueden ser eh, controladas por los jueces ¿no? eh, y ahí es donde tenemos los problemas. La próxima vamos a meternos ya directamente con qué hacer entonces con estos funcionarios. Charlatanes. Sí. ¿Cómo? Charlatanes. Charlatanes. <risa> <risa> <risa> <risa> Gracias.